En primer lugar, agradecer a Pierre la invitación, a Soltec por el patrocinio, a, a Miguel Ángel, a toda la Junta, a J, ¿no? que vaya, nos unen bastantes batallas ¿no? y nos van a unir aún más, y, y, y agradecer a Patricia a Marga y a Joaquín el, el, el, el poder compartir la mesa. ¿no? Es decir, yo creo que todos estamos aprendiendo mucho de todos y de todas y, y, y nosotros estamos aprendiendo mucho de… ...de NERCOP, que como Joaquín sabe bien, ¿no? siempre lo ponemos como el buen ejemplo, la buena praxis ¿no? de lo que son comunidades energéticas. Yo voy a explicar un, un camino un poco más tortuoso, porque claro, nosotros no partimos de una realidad. Nosotros tenemos aguas del, Prat, aguas del Prat, pero no tenemos ni distribución, ni expertise, ni conocimiento, ni experiencia en materia energética. Y cómo nos lo montamos, ¿no? un municipio que tiene ganas, pero que tiene ciertamente una carrera de obstáculos... Voy a hacer un poco al revés que Joaquín, es decir, voy a empezar con la exposición y voy a acabar con una reflexión global. Las primeras slides eh, voy a pasar a rápidas. Sabéis lo de la importancia de las comunidades energéticas, particularmente de las comunidades ciudadanas. Creo que la, las directivas, la de Renovables, pero particularmente la Directiva Europea del Mercado Interior de Electricidad, lo que busca es a la ciudadanía en el centro y no solo por bondad. Pone al ciudadano y al usuario en el centro porque en un marco de generación renovable, no gestionable, se necesita el protagonismo de la ciudadanía y del usuario. Hasta ahora no era necesario ese protagonismo porque enchufabas el ciclo combinado y ya está, pero es que ahora no. Ahora sopla el viento cuando sopla y sol cuando hay sol y, por tanto, se necesita el protagonismo de la ciudadanía. Y creo que tenemos que decirlo. Las directivas son las directivas más avanzadas y más coherentes que hemos tenido hasta el momento. Tres requisitos. Participación ciudadana, beneficios sociales y ambientales y lo más relevante. Las directivas, particularmente la, la, la directiva que hace referencia a comunidades ciudadanas de energía, lo que dice es que la comunidad es un actor energético de primer orden. Suministro, agregación, mercado de flexibilidad, incluso llega a decir, y podrá operar en distribución. Wow. Y eso es lo que tiene que transponer en cada uno de los estados. Lo que es determinante es la importancia de la ciudadanía. Sin protagonismo de la ciudadanía no hay comunidad energética, no hay comunidad ciudadana de energía. Y creo que eso lo tenemos que tener todas y todos bien presentes no voy a extenderme en las líneas de ayuda. Real Decreto 477, Marga lo ha explicado. El, el 853, de eficiencia Energética en Rehabilitación de Viviendas, que puede ser, es muy interesante y que creo que también es una palanca. Y la orden y la resolución, la orden de, publicada en el BOE el 24 de diciembre, yo, vaya, amenicé mi día de Navidad leyéndome el BOE. Y la resolución de 12 de enero, eh, que que yo creo que se ha quedado corta en lo que decía referencia a la orden y que muchos actores aquí presentes y que estábamos impulsando no hemos podido entrar. No hay ayuntamiento que esté intentando llevar a cabo una comunidad energética que haya podido entrar en esas bases, criterio por el cual, y así lo hemos trasladado varios municipios al, al IDAE, creo que esas bases han estado mal orientadas. Espero que próximamente se pueda corregir. Voy al caso práctico, a nuestro caso práctico, ¿no? que es el Prat de Llobregat. El Prat de Llobregat es una ciudad metropolitana, para que nos entendamos, working class, 65.000 habitantes con mucha más actividad económica que, las, que los habitantes que tiene. Es decir, tienes puerto, tienes aeropuerto, tienes fábricas, tienes la dam, la cerveza dam, que sale, que sale el agua del acuífero, ¿no? que está debajo del delta de Llobregat. Este, este es el marco ¿no? y con, con un... un una trama urbana muy densa con polígonos muy interesantes casi todos a más de 500 metros ¿cómo no? ¿Qué estamos haciendo? Ya tenemos un espacio que es, es la Casa de la Energía, que es un espacio de concienciación energética. Estamos asesorando a la ciudadanía, tenemos una aplicación que la ofrecemos a toda la ciudadanía, donde hacemos el análisis de la factura. Han pasado en este trimestre 60 grupos escolares y lo que estamos es en un marco de alfabetización energética en la ciudad, que creo que es muy interesante. Y estamos en proceso de constituir la comunidad energética, que la propuesta es que sea que se llama Energía del Prat, tenemos IWAS del Prat, que sea Energía del Prat, y en la que queremos que el ayuntamiento participe de forma activa, pero no única. En la Casa de la Energía, como os decía, estamos dando ese servicio de asesoramiento energético, ¿no? programación en materia de ahorro y eficiencia, acompañamiento a, a comercios, a, a usuarios, a empresas… Y una línea de educación ambiental muy, muy potente. Deciros que la Casa de la Energía va a ser la, la próxima sede, y así lo hemos planteado, en lo que llevamos hablando en el mes de abril, de la, de la comunidad energética de Energía del Prat. Energía del Prat, una comunidad de energía limpia, social y local, donde lo que planteamos precisamente eh, es que se diseñe para todo el municipio, para la ciudadanía, para las empresas, para la industria que pueda ofrecer servicios energéticos y, en este caso, parte del liderazgo municipal. Difícilmente en el PRAT hubiese salido una iniciativa de estas características sin un rol activo y comprometido por parte del, del municipio. Deciros. Por cierto, que la directiva reconoce ese papel a las autoridades locales, dice la traducción, creo que la traducción correcta debería haber sido entes locales y, por tanto, el papel de los municipios, pero que también puede ser de las comarcas, de las provincias. Dicho de otra manera, sin el papel de la administración local, las comunidades energéticas van a tener las patas, yo creo, demasiado cortas. ¿Mm? Y, por tanto, el papel protagonista ¿no? de, de, de los entes locales es determinante. Por eso creo que las bases Margano no estaban bien orientadas. ¿Qué hemos hecho? Llevamos a pleno de noviembre, y aquí sí que tengo que deciros que la, la no transposición de la directiva ha ralentizado la tramitación por las resistencias que se encuentran en muchos municipios en interventores y secretarios. A nosotros nos ha ido bien, pero me consta que algún ayuntamiento no le ha ido tan bien. Eso ha sido mucho más lento de lo previsto. Llevamos a pleno de noviembre el inicio de, de, de actividades económicas y en todo este tiempo hemos estado elaborando la memoria donde hemos estado decidiendo un poco, en primer lugar, qué figura escoger para constituirnos. Había la opción del consorcio, pero el consorcio no nos daba un marco de participación ni de empresas ni de ciudadanía. Había la opción de la cooperativa, que sí que nos hubiese dado ese marco, pero entendíamos en nuestro caso que, siendo el ayuntamiento un actor principal, no era razonable ni equilibrado que el ayuntamiento tuviese el mismo peso que la ferretería de la calle Jaume I, que se apuntase a la cooperativa. Y, por tanto, acabamos por descartarlo. Y, finalmente, hemos optado por la forma de sociedad limitada. Pero, atención, sociedad limitada con trampa, si me permitís. ¿no? Una, una sociedad limitada sin ánimo de lucro subjetivo de tal manera que garantizamos precisamente eh, el hecho de que los beneficios sociales y ambientales ¿no? repercutan finalmente en, en el territorio donde nos vamos a, a implantar. La idea es que el ayuntamiento finalmente, en la foto final, tenga una participación menor del 50%, que en cualquier caso se garantice el liderazgo también del ayuntamiento, estamos bajando el escenario de un 40% de participación del ayuntamiento, Creamos una asociación de usuarios o crearemos el marco de concurrencia para escoger la asociación de usuarios, porque así lo exige la ley, ¿no? para que esta asociación de usuarios nos dé el canal de entrada y salida ágil, ese marco de participación abierta y voluntaria que marca la directiva, a la a la comunidad energética. Imaginaros que para ser socio de la cooperativa o ser socio en este caso de la sociedad tienes que tener una participación y eres un vecino que tiene una participación de un euro y ese vecino se traslada del municipio del Prat al de Viladecans que está al lado, tiene que vender esa participación. Y eso no, es, no nos da ese marco de participación abierta y voluntaria. Pues simple, ¿eh? creamos una asociación de usuarios y usuarias que tendrán un 20%, pero donde lo más relevante no es el porcentaje que tiene, sino los derechos que tiene sobre la comunidad energética, teniendo capacidad y derecho de veto sobre las grandes decisiones de la comunidad. Y entendemos que esta es la manera, precisamente, de dar respuesta a aquello que nos exige la directiva. Y luego crearemos ese marco de concurrencia, ...para la entrada de empresas a partir de tres criterios. Uno, tú das dinero a cambio de futuros servicios energéticos, persona física o jurídica. Segundo, tú aportas capital, perdón, tú aportas tejado y eso te da pie a participación en la sociedad. Segundo, segunda participación. Y tercer elemento, créditos participativos que podrán dar pie a la participación en, en, en, en la sociedad... O no, en función de lo que quiera cada una de las empresas. Como os decía, ayuntamiento, asociación de usuarios y capital privado. Entendemos que esta es una propuesta que lo que hace precisamente es permitirnos, constituirnos como comunidad y empezar a avanzar. ¿Qué servicios queremos ofrecer? Bueno, yo creo que Joaquín lo ha explicado muy bien. Todo el mundo piensa, ¿no? Comunidad energética, autoconsumo compartido. Vamos a ofrecer autoconsumo compartido, sin lugar a dudas, es la manera de arrancar, pero especialmente en ciudades densas y compactas lo que más puede ofrecer la comunidad energética son agregación de la demanda, mercados de flexibilidad, almacenamiento, movilidad eléctrica compartida, yo creo que tiene que ser un elemento también clave y central, asesoramiento, por supuesto, rehabilitación y generación distribuida, pues sin lugar a dudas. Pero tenemos que entender que, que el autoconsumo compartido es la palanca de arranque, pero que precisamente el elemento central, si esto va bien, en cinco o seis años, va a ser precisamente todos esos servicios de los que Joaquín me ha hablado muy bien y que queremos ofrecer. El objetivo es que el conjunto de consumidores del Prat, especialmente domésticos, difícilmente vamos a poder llegar en industrial, sea un consumo 100% renovable. ¿Cómo lo queremos hacer? Obviamente con autoconsumo, los explicaremos, pero también con acuerdos PPA, con acuerdos bilaterales y con una comercializadora que nos permita hacer llegar precisamente esos acuerdos bilaterales a la ciudadanía. Eh, ¿Queremos ser comercializadora? La respuesta es no. Necesitaremos una comercializadora para hacer llegar los servicios, pero la comunidad no tiene por qué ser comercializadora. Otra cosa es que la transposición de la directiva facilite que las comunidades… ...se constituyan como comercializadoras sin exigirles los mismos requisitos que se le exige a una comercializadora de ámbito estatal. Pero en cualquier caso, mientras esto no pase, podemos ofrecer los servicios sin tener que ser comercializadora. Y los beneficios, la libertad de elección de comercializadora, no vamos a, tener, no vamos a plantear la necesidad de que el cliente, que el usuario, se tenga que cambiar de comercializadora la compra agregada de energía renovable y evitar precisamente una estructura innecesaria para la constitución de la comunidad. ¿Con qué contamos? Ahora mismo contamos que vamos a acabar la instalación con un megavatio instalado en 22 tejados municipales. Mucho o poco, insuficiente en cualquier caso, un megavatio en una población de 65.000 habitantes es... Poco. Es mucho si lo comparas con otros con otros municipios, pero en cualquier caso no nos permite llegar a todo el mundo. Y fijaros bien en el mapa. no Tenemos un barrio que es Calgana, donde vive un 20% de la población del Prat, donde no llegamos. Con 700 metros llegaríamos, con lo que son las oficinas de la… hasta ahora Nissan, ¿no? que sabéis que también está en el Prat. Pero paradójicamente lo que nos encontramos es que no llegamos. ¿Tiene sentido la norma? Luego hablaremos. Estamos ya con una experiencia piloto en la Escuela Charles Darwin. La idea que tenemos es un desarrollo muy comunitario. A partir de esos 22 tejados lo que hacemos es eh, autoconsumo compartido, de proximidad, eh, con, en este caso con 43 familias, 63 kilovatios instalados, y estamos testando una aplicación precisamente para hacer los repartos, para introducir elementos de gestión de la demanda, eh, bueno, para, para que en definitiva no sea te doy 0,5 kilovatios y ya está, sino para que el usuario o la usuaria tenga esos inputs ¿no? de si está aprovechando esos 0,5 y, y si tiene que cambiar sus hábitos. Ese es un elemento clave y determinante. Y el objetivo es que a partir de esta experiencia saltemos precisamente a los 22 tejados, y a una dinámica mucho más comunitaria, pues en tu centro cívico, en tu biblioteca, ¿no?, en tu equipamiento. Con esto no tenemos suficiente. Tenemos ya cerrado un acuerdo con las iglesias, tenemos una suerte. Las iglesias del Prat, no me sigue mucha gente del Prat, son feas. ¿no? Entonces, como son feas, hemos llegado a un acuerdo de la, con las iglesias y lo que vamos a hacer es, eh, bueno, nos, hay una cesión del, del derecho de superficie, Acá me damos un 15% de la generación, y vamos a instalar entre esas iglesias y algunas pérgolas más que instalamos, 500 kilovatios más. Y luego vamos a sacar un proceso de concurrencia. Si aún estamos y no nos hemos constituido como comunidad, y si lo hace la comunidad, pues a lo mejor no, no lo sé. Concurrencia la habrá, pero no de acuerdo con la ley de contratos del sector público, para poder movilizar los tejados de los polígonos, especialmente algún polígono que tenemos a menos de 500 metros. eso nos puede permitir llegar a los 3 megavatios. Bien. ¿Con 3 megavatios llegamos? No. Y por eso ese objetivo y esa idea precisamente de compras bilaterales y de la utilización de una comercializadora para poder hacer llegar energía algo más barata, pero renovable además, al conjunto de la ciudadanía. Marco de actuaciones municipales, os lo ahorro, son las líneas de ayuda que tenemos en rehabilitación, una línea de crédito que hemos cerrado con una entidad financiera para proyectos de rehabilitación energética, no solo desgrabación al IBI para, para instalación fotovoltaica, sino desgrabación al IBI también. Para, para rehabilitación, que entendemos que es más interesante, y especialmente si es comunitaria. Y también os digo, una desgrabación al IBI topada, no pase como algún municipio detrás de Coiserola, no, no, no nombro el nombre, donde la desgrabación del IBI es inferior a, a, a lo que te… A, a, es superior a lo que inviertes. Se ha ido. Bueno. Y por último… Simplemente explicaros que tenemos dos grandes proyectos, un barrio nuevo, Seda Papelera, un barrio energéticamente positivo, esto es lento, y la rehabilitación del barrio de San Cosme, que es un barrio, bueno, con, con muchas complicaciones, pero que hay que cambiar. Yo, para acabar y ceñirme al tiempo, simplemente una última reflexión. Normas o dopaje. Me explico. Eh, yo creo que tenemos que dar por bienvenidas todas las líneas de ayuda. Pero lo que necesitamos son esas prerrogativas que dicen las directivas que tienen que tener las comunidades energéticas. Porque, ¿para qué me constituyo en comunidad energética si no tengo ninguna ventaja respecto al resto de actores? Por tanto, primero, como, como conclusión, necesitamos la transposición de la directiva para dar seguridad jurídica y para establecer esas normas con las que competir. Patricia hablaba del reparto dinámico como utopía. No sé, yo me voy a Perpiñá y es una realidad. ¿No? Eh, tienen reparto dinámico puro. Es más, eh, con Pedro Fresco hemos elaborado un artículo pendiente de publicación, ya desde hace unos cuantos días, donde ponemos el ejemplo de, de, de la Asociación Duero, Douro, promoción de comunidades energéticas. A un lado de la frontera, 500 metros, eh, el mismo sistema de fijación de precios. Al otro lado de la frontera, 2 kilómetros. No puede ser, dicho de otra manera. Ahí necesitamos... ...un marco normativo que dé sentido a las comunidades energéticas. Y eso yo creo que nos dará seguridad jurídica y no nos, nos evitará este, este, este salto de vallas constante en el que estamos. Nosotros vamos a ir a pleno en abril, con la idea es que en la exposición pública un mes va a junio, luego tendremos que sacar el proceso de concurrencia. Crear una comunidad energética desde una administración es un proceso lento, más cuando no tienes un marco normativo transpuesto... Eh, y, y, por tanto, eh, esa lentitud existe. Eh, necesitamos que las ayudas vayan alineadas con la realidad y no con lo que nos gustaría. Y necesitamos imperiosamente un marco de transposición de hecho, que hemos planteado desde muchos municipios. Gobierno de la Generalitat, Gobierno de las Islas Baleares, Castilla la Mancha, recientemente se ha sumado Navarra que lo que nos permita precisamente es un marco y unas reglas para poder competir y para poder actuar. Muchas gracias.